Amigos, amigas televidentes, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web www.elciudadano.gov.es. También bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos miran a través de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente de la República, Lenín Moreno, posicionó a los nuevos gobernadores de varias provincias del Ecuador. Ministerio de Industrias y Productividad resaltó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas del Ecuador en la economía ecuatoriana. La Universidad Nacional de Educación amplía su oferta académica para este nuevo periodo electivo. Y en lo internacional, Fiscalía Brasileña denuncia actos de corrupción por parte del presidente Temer.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 Y en su intervención, el primer mandatario Lenín Moreno invitó a los gobernadores a trabajar por un mismo objetivo para conseguir ejecutar el plan de gobierno en cada provincia. Les felicito por esta designación bastante merecida que han recibido, y no únicamente por decisión mía, lo hemos conversado muchísimo con la, con los, con la directiva de Aranza País, con los compañeros que dirigen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 Los integrantes del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción durante su tercera reunión realizada este lunes en las instalaciones del Ministerio de Justicia, Cultos y Derechos Humanos debatieron, analizaron y resolvieron los mecanismos de implementación de los cinco ejes sobre los cuales se sustentará la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, misma que será presentada la próxima semana al presidente de la República, Lenín Moreno, para su aprobación. Los nueve integrantes del Frente reconocieron que la corrupción tiene una dimensión regional y mundial y ratificaron que esta cruzada debe involucrar a todos los actores del Estado y de la sociedad civil. En este sentido, plantearon la necesidad de convocar a un pacto ético nacional que permita empoderar a la ciudadanía, al sector público y privado, en mecanismos de participación para la construcción de procesos efectivos de transparencia y lucha contra la corrupción.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 Por ustedes estamos aquí. Vengo también, por supuesto, soy el vicepresidente constitucional de la República, pero vengo también como Jorge Glass Espinel, padre de dos hijos, esposo de Cintia Díaz, hijo de Norma Espinel. Yo también tengo familia. También vemos con mucha claridad los que somos actores de un proceso político vivo, que el pasado quiere volver, que algunos dicen que 20 años no es nada, de los que se van y regresan, pero si los saco, regresan al país, no por haber rendido cuentas ante el pueblo ecuatoriano, sino porque ha prescrito, como le dicen los abogados, no soy experto, ha prescrito la sanción o el juicio o la pena, yo estoy aquí dando la cara. No me he ido a ningún lado. No me voy a ir a Panamá. No me voy a ir a Miami. No me voy a ir a Perú. Y creo que debemos buscar legislaciones internacionales para que ningún corrupto se pueda esconder en ningún país del planeta y responda ante la justicia de cada una de sus naciones. Eso es lucha contra la corrupción. Compañeros y compañeras, primero no tengo nada que ocultar, siempre doy la cara. Yo no me escondo en ningún lado. Segundo, mis manos están limpias, compañeros y compañeras. Mis manos están limpias. Tercero, se equivocaron de persona. Yo solo me arrodillo ante Dios para estar de pie ante los hombres. Nadie se toma mi nombre. Y si alguien lo hace, quien sea, responderá ante la justicia. Que se investigue todo y a todos. No solo ahora. La fe pública. Demanda que se investiguen 40 años atrás de dónde han surgido fortunas de determinados actores, que algunos de ellos, inclusive ahora son actores políticos, como se enriquecieron, que le expliquen la verdad, solamente la verdad.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 Tendrían que encargarse de traer el dinero y ejecutar los servicios relacionados con la perforación de pozos, eh, reacondicionamiento de pozos y adicionalmente facilidades, si es el caso. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar le comentaremos sobre la ampliación de la oferta académica de la Universidad Nacional de Educación. Ya regresamos.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 Los aspirantes al título de bachiller y los postulantes para acceder a la educación superior pública de todo el país rendirán la evaluación ser bachiller los días 28, 29 y 30 de junio y los primeros días de julio. El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, convocó a los jóvenes a darse cita a este proceso académico. Bueno, lo más importante en este momento es pedirles a través de ustedes... A todos los jóvenes, a los chicos y chicas, tanto a quienes están terminando en el ciclo Sierra sus estudios de bachillerato, como a quienes se han inscrito para optar por una posibilidad en la universidad, que por favor asistan a los sitios, en las horas y en los puntos que están perfectamente convocados. Durante estos próximos días, a partir del día de mañana, miércoles, hasta el día viernes, rendirán este examen, el examen ser bachiller, básicamente los chicos que están cursando su último año en el ciclo Sierra. Eh, los días viernes, sábado y domingo, lo que vamos a tener es a las personas que ya fueron bachilleres antes y que ahora van a optar por el ingreso a la universidad. Entonces, quiero en primer lugar pedirles, por favor, que asistan. Ustedes saben que tienen un correo electrónico, pueden ingresar a través de esta de información a la plataforma. Eh, de ser bachiller y a partir de eso ustedes van a recibir exactamente la ubicación del de sitio donde van a dar su examen, eh, la hora a la que van a dar su examen y también su clave por favor no dejen de llevar esta información eh, los resultados serán entregados el 20 de julio aproximadamente y con esto los chicos pueden iniciar y ya les daremos información un proceso de postulación a las universidades, a los institutos técnicos y tecnológicos y también a las ofertas que vamos a abrir en esta ocasión el examen es un requisito para la graduación de bachiller de los chicos esto ocurre para los chicos que están terminando en este momento su año lectivo, su último año lectivo en la estructura de requisitos y de nota de bachillerato el examen del ser bachiller tiene un peso importante, digamos, vale el 30% de la nota final. Pero este mismo examen sirve además para postular a la universidad. ¿ya? El mismo examen tiene esta doble función. Es un requisito para graduarse de bachiller, por eso dan todos los bachilleres del ciclo Sierra que está terminando, pero es a la vez un requisito también para iniciar la postulación. Revisamos otros temas. Con la firma del acuerdo ministerial se estableció la mesa de trabajo Red Más Bosques para el Buen Vivir.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 Inicio de espacio promocional. ¿Qué tal amigas y amigos? Acompáñenos este martes 27 de junio a Ecuador No Para. Conversaremos con Carlos Ochoa, superintendente de la información y comunicación, sobre los cuatro años de aplicación de la ley orgánica de comunicación, las reformas propuestas a esta normativa y el escenario mediático que vive el país. Bajo el criterio de que la mejor ley es la que no existe, porque ellos dicen que se autorregulan. Ningún poder en el mundo se autorregula. No se lo pierde, Ecuador no para este martes 27 de junio a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. La Fiscalía brasileña denuncia al presidente Temer por corrupción, mientras que en Colombia culminó la entrega de armas por parte de las FARC. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional.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 La guerrilla de las Farc completó la entrega de armas a la misión de la ONU en Colombia, como parte del Acuerdo de Paz firmado para poner fin a más de medio siglo de conflicto. Así lo informó el lunes la Organización Internacional. En un comunicado, la ONU informó que tienen almacenado un conjunto de 7.132 armas, salvo aquellas que servirán hasta el 1 de agosto para la seguridad de los 26 campamentos donde se encuentran concentrados unos 7.000 guerrilleros que transitan hacia la vida civil. La dejación de armas es entonces, tal vez la fecha más importante de las últimas tres generaciones de colombianos. El martes está previsto que el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, participen en un acto de cierre del proceso de desarme en mesetas en el departamento Meta, en el centro del país. El acto histórico se considera como el fin de la violencia armada de las FARC, una guerrilla de origen campesino que actuó bajo un único mando e inspirada por el marxismo-leninismo. El conflicto armado colombiano ha enfrentado a otras guerrillas paramilitares y agentes estatales, dejando 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y más de 7 millones de desplazados. Las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a que que se llamó Salvador Adamepa. Así se confirmó el lunes la muerte del periodista Salvador Adame, secuestrado en mayo en el estado de Michoacán, al centro del país, una de las regiones más golpeadas por la violencia del narcotráfico. Su cuerpo fue localizado por agentes de la policía y el ejército mexicanos y es el sexto reportero asesinado en 2017 en el país. Los restos calcinados de la víctima fueron abandonados en un lugar conocido como Barranca del Diablo lo que coincide con las pruebas de ADN realizadas por los expertos en genética de esta procuraduría a los restos encontrados el día 14 de este mes. La desaparición de Adame, también dueño de un canal de televisión local, se había atribuido inicialmente a deudas económicas y líos amorosos. Una reportera local dijo semanas atrás y bajo anonimato a la AFP que el reportero indagaba una gasolinera con probables fondos del crimen organizado en colusión con las autoridades. El secuestro de Adame ocurrió dos días después de que la presidencia mexicana se comprometiera a fortalecer la protección a periodistas. Desde el año 2000 han sido asesinados más de 100 periodistas en el país, 11 de ellos en 2016, una cifra récord. La Comisión Europea impone a Google una multa récord de 2.420 millones de euros por abuso en las comparativas de precios en sus búsquedas por Internet. La comisaria de la competencia, Margaret Vestager, ha afirmado que la compañía estadounidense, a través de su servicio Google Shopping, privilegia de forma ilegal en las páginas web sus propios productos respecto a la competencia. Y esto le genera de forma injusta un mayor número de seguidores e ingresos. Google ha abusado de la posición dominante en el mercado de su buscador, dando ventajas ilegales a otros productos de la compañía en su servicio comparativo de precios. Google debe acabar con esta práctica en 90 días o afrontar el pago de una multa mayor. Vestager ha declarado que no se pusieron en contacto con el regulador estadounidense para tomar esta decisión. Los responsables del gigante tecnológico ya han anunciado que apelarán. La investigación se extiende ahora a otras posibles prácticas abusivas de Google como el sistema operativo Android. Amigos, amigas televidentes, antes de finalizar con esta emisión de noticias, queremos enviar un saludo a todas las personas que nos han escrito a través de nuestra de nuestro transmisión en vivo de Facebook Live. También a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49. De esta manera finalizamos con su noticiero ciudadano, la emisión estelar. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias, que tengan una excelente noche. Hasta pronto.